Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Valegas y este es un nuevo video para Comarque. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo tener correctamente nuestros betas y por qué estas cosas no deberían de existir. Y esto. Hola a todos, sabemos que hemos estado muy perdidos últimamente, pero eso se acabó, la idea es comenzar de nuevo a llenar el canal de muy, de muy buenos videos y el día de hoy vamos a comenzar de cómo tener correctamente los betas la verdad tenemos muchos temas de que hablar sobre todo de acuapaisajismo, de plantas pero este video lo estamos haciendo porque es una necesidad la verdad estoy cansado de que semana a semana a, nuestro, a nuestras líneas de whatsapp nos lleguen casos de betas enfermos porque los venden en las condiciones que no son y los tienen en las condiciones que no son. Pido disculpas públicas a todos mis colegas, a los que tengan tiendas de acuarios y que trabajen con este tipo de veteras, estas, unas más grandes, redonditas, cuadradas, triangulares. Les pido disculpas porque la idea de este video es aprender a tener los vetas de la forma correcta. Y esto no es un hábitat correcto para ni un beta ni ningún otro pez, es imposible que en un sistema de este tamaño se forme un ecosistema o haya estabilidad a largo plazo, por eso es que normalmente las personas que tienen betas los tienen entre 6, 12 meses, 2 años por, pues, al que más les dura, pero no se dan cuenta de que son peces que viven en malas condiciones, son peces que no viven bien, porque no tienen los requerimientos mínimos que necesita un pez beta para vivir. Entonces, la excusa de muchos locales comerciales o muchas personas para vender el beta es que, como él toma el aire de la superficie, en, en gran parte porque él también tiene branquias y tiene un órgano pues, supra branquial que ya eso lo hablaremos en otro, en otro momento. Entonces, como él toma el aire de arriba, ¿Qué es lo que dicen? No necesita oxígeno, pero entonces vamos a hacer una... vamos a imaginarnos algo, vamos a imaginar que cada uno de ustedes se va a encerrar en una habitación donde van a tener la comida para una semana, pero no van a tener baño, no van a tener dónde ir a hacer sus necesidades, las van a tener que hacer en esa habitación. Yo quisiera saber al final de la semana cómo va a estar oliendo eso y cómo vamos a estar de incómodos obviamente hay muchas personas que quizás les gusta vivir en esas condiciones pero eso no son las condiciones de vida ni para nosotros ni para un pez ¿Qué es el baño para nosotros en un acuario? sería la filtración y ya vamos a hablar de eso entonces vuelvo y les digo le me pido disculpas a los locales comerciales, no deberíamos de vender eso, eso no es la forma de vender los peces beta, sé que es un pez muy económico, eso es muy económico, así las personas pueden entrar en el hobby, pero van a entrar de la forma incorrecta, porque Vamos a estar maltratando peces, el hecho de que un pez viva 6 meses, 8 meses, 10 meses, 2 años, no significa que vivió bien, y vuelvo y pongo el ejemplo de las personas, hay personas que viven una eternidad, hay personas, dígame una persona en una cadena perpetua, o en la cárcel, bajo qué condiciones viven. Lo mismo podría pasar con nuestros peces. Entonces es hora de que cambiemos el modo de pensar y que si nosotros vamos a estar en un hobby que se debería profesionalizar, lo que deberíamos de hacer nosotros es instruir bien a las personas para que el hobby crezca de la mejor manera. Pero ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que abandonan el hobby por una mala asesoría o porque venden un producto única y exclusivamente por hacer la venta y no por el bienestar de los peces. Bueno, ya vamos a alejar un poquitico, pero quiero que eso quede muy claro. Otro ejemplo que pasa bastante es las piñatas, las sorpresas, una primera comunión, llegan las mamás de los niños y quieren dar de regalo un beta, entonces cotizan 15, 20 beteras. llegan acá, uno les explica por qué no lo debe de ser y se van bravos con uno no me importa y eso no lo deberían de hacer los locales comerciales porque ustedes no saben esos ventas a dónde van a llegar, usted va a regalar un pez a una persona que no sabe si tiene el tiempo, las ganas y el gusto por tener un pez, eh, por tener un pez entonces de esos 15 o 20 ventas que vendieron en ese momentico posiblemente la mayoría se vayan a morir por estar en condiciones precarias entonces eso por favor no lo tengan en cuenta como regalo, a no ser de que tengan el dinero para dar acuario con filtración, calefacción, un buen alimento para tener el beta en excelentes condiciones, entonces eso no lo hagan, y si alguien se los ofrece, simplemente no lo hagan, de verdad, por el bienestar, no solo de los peces, sino también del hobby a largo plazo, porque si estamos hablando que es maltrato animal, y no lo deberíamos de hacer. Entonces vamos a hablar de las condiciones que necesita un beta para vivir en excelentes condiciones y hablar también de los mitos que hay en ellos, pues que hay para, para tener los betas. Entonces vamos a entrar a materia. Entonces, primero, a nivel mundial hay universidades muy serias, muy importantes que han hecho estudios con los peces beta y se ha llegado a la conclusión de que la cantidad de litros mínima que necesita un beta es entre 10 a 12 litros, estoy hablando de cantidad mínima, o sea, lo más pequeñito, este acuario tiene 13 litros, como para que se hagan a una idea, de ahí en adelante, 20 litros, 30, 40 litros, estamos hablando de 10 galones, 40 litros, o hasta más, hay algo que hay que tener también muy, muy en cuenta, es que los acuarios para los peces beta no deberían de ser acuarios muy altos, recuerden que el origen de donde vienen los betas, que también vamos a hablar del tema, son espejos de agua muy bajitos, son de 10, 15, 20, 30, 40 centímetros como máximo. Entonces debe ser un acuario bajito en lo posible. Y ya que toqué el tema de dónde vienen los betas, los betas vienen del sudeste asiático, vienen de Camboya, de Tailandia, vienen de charcas, vienen de arrozales, vienen de pozas de agua muy muy bajas y de las características que tienen estos ecosistemas para los betas, es Primero la temperatura va de 24 a 30 grados, en algunos casos hasta los 32 grados centígrados. Son aguas levemente ácidas o muy ácidas y pocas veces llegan a ser neutras. Pero bueno, digamos algo, que el beta esté entre 6, 5 y 7 va a ser unos, para un parámetro bueno para el pez beta. Entonces ya llevamos dos cosas, Hay tres cosas, altura, temperatura y pH. Cuarto, y es lo más importante de cualquier ecosistema, de cualquier sistema acuático, es la filtración, porque no importa que el pez beta tome el aire en la superficie, la piel del beta, las escamas, las aletas tienen contacto permanente con el agua. Si el agua está en malas condiciones, si el agua tiene amoníaco si el agua tiene nitritos, va a favorecer para que le, demos, para que le den infecciones, para que le den hongos, Parásitos, sobre todo protozoarios, que van a afectar la vida del pez. Entonces, si ustedes se ponen a observar los pececitos betas que ponen en esos bowls, que todo el día son quietos, que nadan única y exclusivamente para tomar aire o en, algunas, en algunos casos para comer, son peces que no están bien, son peces que están estresados. Entonces, es muy importante la calidad del agua. Y hablando de la filtración, eh nunca se ofrece filtración para los peces beta pues porque obviamente eleva el costo es que tener un pez como mascota tiene un mínimo de responsabilidad y si de pronto ustedes no tienen el dinero para comprar el, el habitáculo para el pez en ese momento traten de esperarse porque yo creo que es, es, vale más la pena esperarse un tiempo y darle una buena vida a un pez que estar comprando peces regularmente reemplazando el que se, el que se les murió por no tener las condiciones adecuadas para tenerlo entonces ya tocamos altura, temperatura, pH, filtración, quinto, decoración. Los peces beta son los peces más chismosos que hay. Se quieren meter en todos los rincones de los acuarios. Entonces es muy importante que un acuario para un pez beta tenga un sustrato. Y no un sustrato como los que están vendiendo en los acuarios que son rosados, naranjaditos, no, en serio, no ridiculicen a los peces. Los peces necesitan sustratos naturales, como arenas. Arenas, sustratos de río, sustratos también fértiles para acuarios plantados, sustratos orgánicos. Tratemos de que lo que pongamos en nuestros acuarios sea lo más cercano posible a su ambiente natural, para que ellos estén mucho más cómodos. Rocas. Tener rocas es muy importante, tener ramas, tener chamizos o tener tronquitos gruesos, delgados, que tengan túneles, que tengan donde esconderse. Muy importante y me gusta bastante cuando hago un acuario para betas que donde sale la corriente del filtro, como a los vetas no les gusta mucho la corriente, trato de colocar algo que obstaculice un poquitico el flujo, sea un tronco, sea una roca. Eh, plantas naturales, las que quieran utilizar con betas es muy importante y es muy importante que si es un acuario que tiene una iluminación muy buena tenga lugares que sean oscuros, semi-oscuros para que ellos también tengan momentos donde no estén en contacto directo con la luz eh, las plantas flotantes también son muy buenas las podemos utilizar pero tenemos que tener cuidado de que no se sobrepoblen toda la superficie porque al hacer eso pues vamos a quitarle el espacio que él necesita para ir a, a respirar ya tenemos en cuenta entonces ya hablamos volvemos a hacer la lista ya hablamos de la altura hablamos del pH temperatura hablamos de la filtración y hablamos de la decoración vamos a hablar de la alimentación vamos a hablar por ahí derecho de los acompañantes del beta porque es muy, es muy charro es muy chistoso escucharle que muchas personas dicen que el beta solo puede vivir que puede vivir solo nomás eh, y eso no es del todo cierto el beta no debe de vivir con otros betas. Obviamente hay casos, y conozco casos, de personas que tienen varios machos en un acuario de 600 litros, supremamente plantado, entonces no se encuentran casi, tienen territorios muy amplios, entonces pueden coexistir los dos juntos. Pero en un acuario de este tamaño, un beta. En un acuario de este tamaño podemos acompañar el beta con otras especies. Pueden ser come algas. Les voy a decir algo, uno podría llegar a meter gambas en el acuario con los betas, siempre y cuando tu acuario esté muy plantado. Obviamente, si está mal acomodado un camaroncito nadando por donde no debería, pues el beta se va a interesar y lo va a atacar y se lo va a comer. Y no es, nada, no es algo malo, eh, es el comportamiento normal de él, porque tenemos que tener en cuenta algo, que lo vamos a hablar más adelante de la alimentación, y es que el beta es omnívoro, pero tiene predilección por las dietas carnívoras, entonces él es un depredador, él va a estar buscando y va a estar cazando. ¿Qué más peces podemos tener con betas? Lo más importante es peces que no tengan similitud anatómica con el beta, o sea, velos largos, vistosos, bonitos. ¿Guppies de velo? No, pero podemos tener guppies endler o guppies spare tail que tienen colas muy pequeñas que no son nada parecidas a las de los betas. Esos son candidatos a estar con un beta. Y recuerden que siempre peces que tengan las condiciones de agua ideales para el pez beta. Entonces podemos tener algunas rasboras, algunos tetras como los neoncitos, los ruby tetra. Si son tetras muy pequeños los podemos acompañar en habitáculos de este tamaño. Los otocinclos, los ancestros pequeños, pueden ser acompañantes, eh, los neones chinos, podemos meterlos con los betas, eh, los arcoíris de aleta filamentosa. Entonces hay una gran variedad de, de, de peces que podemos tener con betas en nanoacuarios. Estamos hablando de acuarios entre los 10 y los 40, 60 litros. Entonces ya sabes que debemos de evitar peces no solo que tengan aletas muy vistosas como los guppies, sino también peces que naden muy rápido porque esos peces son peces que estresan a otros, ejemplo las cebritas, ese pez es una intensidad, ese pez es muy fastidioso, va a estresar mucho a los betas, por ejemplo hay un tetra que le dicen en el, gol, el cola de tijera, todo el día es... son peces que van a estresar a los betas, entonces tratar de que sean peces que tengan un nado lento o bastante despacio de los ciclos enanos, podemos utilizar el dicrosus filamentosus, que es el ajedrecito. En algunos casos, dependiendo del tamaño, podríamos llegar a tener unos ramidesi en ese acuario. Entonces, no nos, podemos, no nos debemos limitar solo a eso. Pero algo que sí es clave, que es muy importante, cuando tenemos betas en acuarios comunitarios, va a ser la alimentación. Porque una de las causas eh, que genera más problemas en los betas es la sobrealimentación, entonces si tenemos el beta en un acuario comunitario asegurémonos de tener una alta variedad de comida, o sea no solo presentaciones comerciales como pellet o hojuelas, sino también alimento vivo como dafnia, como artemia, como microgusano de avena eh, y etcétera, etcétera, todos los alimentos vivos que hay, sería muy muy importante porque cuando tenemos una buena variedad en la dieta, los peces van a tener un sistema digestivo más activo, con un mejor tránsito y no se nos van a empezar a impactar y a generar los problemas eh, digestivos, que son los más comunes, luego algunas hidropesías, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a tener los betas con otros peces, no se limiten a dar un solo alimento. Es más, este, este consejo sirve para todos los acuarios, uno siempre debería de variar la dieta. Yo creo que uno se cansaría todos los días de estar comiendo arroz, deberíamos de en los peces, que tengan una dieta variable para poder que estén en las mejores condiciones. Ey, por cierto, las personas que van a alimentar a los betas, que sean personas responsables, hay muchos niños eh, a los cuales les regalan su primer acuario, su primera vetera, no le veo nada de malo que lo hagan ellos, pero siempre que sea supervisado. Muchas veces, yo sé que es muy emocionante darle comida a los peces, que ellos la reciban, pero muchas veces se nos va la mano Y algo también a tener en cuenta Es que es más fácil que un pez se muera por sobrealimentación Que por falta de comida Porque los peces tienen un metabolismo supremamente lento En comparación con el de nosotros Entonces si vos vas a, a tu acuario y lo vas a ver 15 veces al día, 15 veces al día te van a pedir comida Pero eso no significa que sea saludable para ellos Recuerden a los betas, una dos veces al día, y tratar de que sea una dieta variada. Listo, entonces, ahora vamos a hacer un resumen en general de cómo debemos de tener a nuestros betas. Recuerden, las veteras, los bowls, sobre todo estos redondos, no son hábitat para betas. Esos bowls distorsionan la imagen para el pez y también para nosotros. Entonces son peces que todo el día viven estresados, todo el día viven eh, descoordinados, bien locos, por así decirlo. Entonces, los bowls redondos, no, no metan peces ahí, por favor. Y otra cosa para que tengan en cuenta es que el hecho de que existan estos acuarios pequeños, o muchas personas que los tienen de muchas maneras en acuarios pequeños, no significa de que esté bien hecho. Y es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien. Y ojalá, ojalá, ojalá, que las personas que vean este video y tengan el beta en las condiciones que no, es, que no son les puedan cambiar el habitáculo al beta entonces vamos a hacer un resumen mínimo 10 litros de agua, 10-12 litros de agua temperatura 24 a 28 grados es necesario en algunos países tener termostatos hay algunos lugares que son muy calientes que realmente no necesitan pero hay muchos que sí filtración Importantísimo para betas y otro tipo de peces, o sea no solo para los betas, para todos. Es más, aún hasta para las plantas, si tenemos una buena filtración, nos vamos a asegurar de que en algún momento podamos tener un ecosistema estable y saludable para nuestros peces. pH, levemente ácido hasta neutro, es temperatura 24-30. Acuarios bajitos, acuarios que no sean muy muy altos, podemos tener los betas con otros peces. Si lo quieren tener solo también, muy bueno para él, pero no, no pasa absolutamente nada. En la decoración recuerden no obstaculizar toda la superficie para que él pueda respirar. Si tienen alguna duda, algo que no haya dicho en el video, ya saben, nos escriben en los comentarios. Vamos a estar respondiendo, vamos a estar activando el canal de ahora en adelante. Y vuelvo y digo, hice este video por la necesidad. Yo estoy cansado de estar recibiendo semana a semana... 5, 7, 8 casos de betas enfermos porque los tienen en las condiciones que no, es, que no son. Y los locales comerciales, y le, me disculpan, yo también, nosotros también vivimos acá en Aquamarket de, del hobby, pero eso no nos da derecho a vender por vender, porque lo que queremos es crecer el hobby. Es más, un punto clave acá, la competencia es importante en cualquier hobby, pero que sea competencia buena. Entre más locales comerciales hagamos las cosas bien, más personas se van a interesar por el hobby y van a crecer, no se van a salir. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que se salen del hobby por vender sin ninguna razón, sin ninguna asesoría. Espero que les haya gustado el video, que estén muy bien. Hasta pronto.